Se defiende. Si esto no se arranca, leña, leña, leña. Si esto no se apaña, caña, caña, caña. Sanidad si esto... pública para todos y de calidad. Sanidad pública para todos y de calidad. Sanidad pública para todos y de calidad. Sanidad. Pública, para todos y de calidad. Pública, para todos y de calidad. Franco, pago, Franco, pago, Franco, pago, Franco, pago.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 Escucha al pensionista. Pedro, si eres pensionista, escucha al pensionista. Pedro, si eres socialista, escucha al pensionista. Así, así, ni un paso atrás para las pensiones con mi, mi Blindaje de pensión en la Constitución. Blindaje de pensión en la Constitución. En la Constitución. ¡Cuidaje de pensión! ¡En la constitución! ¡Cuidaje de pensión! Cortan los salarios y pensiones en sanidad y en educación. No si hay dinero para corruptos y banqueros, grandes empresarios y amigos del patrón. Las mujeres están discriminadas, no hay futuro.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 Los de la acera a la carretera, los de la acera a la carretera, a ti que estás mirando, también te están robando, a ti que estás mirando, también te están robando. A ti que estás mirando, también te están robando. De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste, de norte a sur, de este a oeste. La luz sigue, cueste lo que cueste. De este a oeste, la luz sigue, cueste lo que cueste. Vosotros, mirones, y si esto no vosotros, vosotros, mirones, también cobráis pensiones. Vosotros, mirones, también cobráis pensiones. Si esto no se apaña, caña, caña, caña. Si esto no se arregla... Leña, leña, leña. Si esto no se apaña, caña, caña, caña, caña. Si esto no se arregla, leña, leña, leña. Pedro, si eres socialista, escucha al pensionista. Pedro, si eres socialista, escucha al pensionista. Pedro, si eres socialista, escucha al pensionista. Pedro, si escucha al pensionista. Venga que llegamos a... Escucha, también esta es tu lucha, joven, escucha, también esta es tu lucha, joven, escucha, también esta es tu lucha, no nos mire, únete. Ladrón, renuncia la pensión. Salchaba, ladrón, renuncia la pensión. Solchama, ladrón, denuncia la pensión. Menos corruptos y ladrones, mejores pensiones. Menos corruptos y ladrones, mejores pensiones. Menos corruptos y ladrones, mejores pensiones. Buen sabor. Que no me... Si esto no se apaña, vaya, vaya, venga. Si esto no se arregla, venga, venga, venga. Si esto no se apaña, venga, vaya, vaya. Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. Unido, ¡Jamás será vencido! El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Milaje de, de pensión en la Constitución! ¡Milaje de pensión en la Constitución! ¡Milaje de pensión en la Constitución! ¡Jubilado unido jamás será vencido! ¡Jubilado! Unidos ¡Jamás serán vencidos! Unidos ¡Jamás serán vencidos! ¡Pensionistas! ¡Millones! ¡También cobráis pensiones! ¡Vamos! ¡Más más nos no Hay que que más. Hay que gritar más. No Jubilados, la lucha sigue. Jubilados, la lucha sigue. Jubilados, la lucha sigue. Jubilados, la lucha sigue. Pedro, si socialista. Escucha al pensionista. Pedro, quién si socialista. Escucha al pensionista. pensionista? Si eres socialista, escucha el pensionista. Menos corruptos y ladrones, mejores pensiones. Menos corruptos y ladrones, mejores pensiones. Menos corruptos y ladrones, mejores pensiones. La IPC por ley o en la calle no tendréis. IPC por ley o en la calle no tendréis. IPC por ley o en la calle no tendréis. del IPC retirada del popado vamos para abajo señora el aquí hay, no hay buena gente, vida, hay buena voz, gente aquí es lo que gobierne las sí. pensiones se defiende venga solo pedimos lo nuestro y no vamos a parar que no se vaya el dinero al bolso de los ladrones, que vuelva la sociedad, más alegría. alegría. No vemos en elecciones de que tiene quien gobierne las pensiones se defiende, solo pedimos lo nuestro y no vamos a parar. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí! Se se puede, si sí, se puede, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Pueblo, unido, jamás será vencido. No nos miren, únete, no nos miren, únete, no nos miren, únete, no mire, a ti que están mirando, también te están robando. A ti que estás mirando, también te están robando. A ti que estás mirando, también te están robando. Joven, escucha, también estás es tu lucha. Joven, escucha, también estás es, es tu lucha. Joven, escucha, también esta es tu lucha. No, no. Más implicarse, Menos quejarse, más implicarse. Menos quejarse, más implicarse. Menos quejarse, más implicarse. Menos quejarse, más implicarse. Más implicarse, más implicarse más blindaje de pensión en la Constitución. Blindaje de pensión en la Constitución. Blindaje de pensión en la Constitución brindaje pequeño, en de la, la Constitución. Constitución. Pedro, si eres socialista, escucha el pensionista. Pedro, si eres socialista, escucha el pensionista. Pedro, si eres socialista, escucha el pensionista. Pedro, si escucha al pensionista. Las Con corruptos y ladrones, así están las pensiones. Con corruptos y ladrones, así están las pensiones. Bueno, joven, escucha. Que devuelvan el dinero, que devuelvan el dinero. Joven, escucha. Que devuelvan el dinero, que devuelvan el dinero, que nos han robado. Que devuelvan el dinero, que devuelvan el dinero, que nos han robado. Los de la acera. A la carretera, los de la acera.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 Blindaje de pensión en la Constitución. Blindaje de pensión en la Constitución. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Pedro, si socialista, escucha el pensionista. Pedro, si eres socialista, escucha. Pedro, si eres socialista, escucha al pensionista. Solcaga, ladrón, devuelve la pensión. Solcaga, ladrón, devuelve la pensión. Solcaga, ladrón, devuelve la pensión. Estos son las pensiones. También se están robando. Así. También te están robando, así que estás mirando, también te están robando, no nos mires, únete, no nos mires, únete, no nos mires, únete, joven escucha, también está su lucha. escucha, también está su lucha, joven, escucha, también está su Hola. Hola. Hombre, aquí estamos. Bien, no, no, no, ¿No? no, no, ¿No? que llevan a la gente que hay hoy aquí hola la la la ¿Alguien se está No. No, no, No, no, también te que robando? ¿Alguien se está robando? ¡A para adentro! Compañeros, compañeras, que ¡A ¡A aquí en Santander. ...para demostrar la dignidad de los pensionistas... ...y las ganas que tenemos de defender las pensiones. Antes de proceder a leer el manifiesto... ...solamente os queremos comentar... ...que hemos tenido una semana de marcha, de lucha... Unas semanas en las cuales, ...una semana en la cual hemos echado el resto... Y nos, ...y nos hemos encontrado en los pueblos de Cantabria... Desde Casturdiales, Santoña, Laredo, Colindres, Astillero, Maliaño, Reynosa, Marcela de Piedeconcha, Camargo, Reynosa, Marcela de Piedeconcha, Molledo, Arenas de Iguña, Los Corrales de Huelna, Carpes, Gar Hemos continuado en Puente de San Miguel, en Reapil. En Cabezón de la Sal, Torre la Vega, Santander, Santillana del Mar, con una gran manifestación, una gran concentración allí. Todo esto, eh, bueno, además, nos ha permitido estar en contacto con todos los ayuntamientos, presentar unas mociones en las cuales pedimos que los ayuntamientos nos apoyen a los pensionistas. Hemos conseguido hasta ahora las declaraciones de todos los alcaldes, por donde hemos pasado excepto el Aredo, que no ha justificado su ausencia, apoyando... Nuestras reivindicaciones, apoyando el que sigamos en la lucha, apoyando el que sigamos en la calle. Ahora vamos a proceder a leer el, el comunicado de las marchas por la compañera de cabezón, por la compañera Lucía, y continuamos. Buenos días a todos y a todas, por unas pensiones dignas en defensa del sistema público de pensiones dignas, en defensa del estado de bienestar. La Coordinadora en Defensa de las Pensiones Públicas y Dignas termina esta semana de muchas irreconfortantes movilizaciones en Cantabria con esta manifestación. Hoy nos manifestamos porque necesitamos que las buenas palabras y las promesas que se nos han realizado se conviertan en realidad y leyes. Desde el 13 de marzo, fecha en que constituimos la coordinadora en defensa de las pensiones en Cantabria, son más de 200 actos, concentraciones, manifestaciones asambleas, etcétera, realizados por esta coordinadora en defensa de las pensiones públicas y dignas y miles, las, los cántabras y cántabros que han participado. Desde el día 1 al 6 de octubre hemos recorrido Cantabria, hemos recabado y obtenido el apoyo de las corporaciones municipales que hemos visitado, hemos realizado concentraciones y manifestaciones en Casturdiales, Santoña, Colindres, Laredo, Astillero, Maliaño, Camargo, Reynosa, Bárcena de Pie de Concha, Molledo, Arenas de Iguña, Los Corrales de Buelna, Cartes, Hospital de Sierra Llana, Puente San Miguel, Santillana del Mar, Cabezón de la Sal, Mazcuerras, Torre Lavedra y Santander. En todos los lugares quienes han participado nos han animado a seguir manteniendo encendida esta luz en defensa de las pensiones públicas y dignas. Hemos logrado que el Pacto de Toledo recomiende la subida de las pensiones con el IPC real. Hemos conseguido que la defensa de las pensiones públicas sea un elemento fundamental en nuestra realidad social. Pero nos falta mucho por conseguir. Recuperar la jubilación a los 65 años convertir en ley la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC real, blindaje constitucional de las pensiones, pensión mínima de 1.080 euros de acuerdo con la Carta Social Europea, recuperar lo perdido desde 2011, sobre todo la jubilación a los 65 años, el poder adquisitivo y derogar la reforma completa de 2011 anular la reforma de las pensiones de 2013 y su famoso factor de sostenibilidad. Nuestra lucha nos ha traído beneficios, pocos, pero beneficios al fin y al cabo. De la carta del 025 hemos pasado al IPC real para 2018 y 2019. Las pensiones más bajas, y las viudas, en ciertos casos, han subido más. Son más de 4.000 millones de euros para estos dos años que hemos aumentado en el sistema público de pensiones. También con nuestra lucha queremos ayudar a acabar con el pesimismo social y la aceptación sin rechistar de los recortes y rebajas sociales. Estamos mostrando un camino de lucha y con objetivos a continuación a conseguir y ahí continuaremos, también sabemos que es mucho lo que nos falta por conseguir para garantizar las pensiones públicas y dignas, también conocemos los muchos obstáculos y los palos en las ruedas que tendremos que sortear y seguiremos en lo a lo nuestro, también nos hemos dirigido al gobierno de Cantabria y lo volveremos a hacer para que las buenas palabras y apoyos recibidos se transformen también en hechos. Gratuidad de agua, gas, electricidad y teléfono para todas las pensiones inferiores a 750 euros. Gratuidad del transporte público regional a las pensiones inferiores a 1.080 euros. Garantizar el acceso a las residencias de la tercera edad. Esto sí que está en su mano y así lo vamos a exigir. Por todo ello, desde el 1 al 6 de octubre hemos recorrido Cantabria para aumentar la fuerza de este movimiento y sumar las y los defensores y defensoras de las pensiones públicas para explicar lo justo de nuestras reivindicaciones y desenmascarar a quienes dicen que nuestra vida es insostenible porque no falta riqueza, sino que está muy mal repartida. Y lo, y lo que es insostenible es la desigualdad, la pobreza y el vivir con 400 euros. No vivimos de espaldas al mundo y sabemos lo que suponen las reformas laborales, el aumento de la precariedad social y laboral, los recortes en sanidad, enseñanza y la privatización de lo público, porque lo sufrimos en nuestros hogares. Por ello, por las localidades por donde hemos caminado, hemos apoyado las luchas sociales y ciudadanas. Hemos pedido que se sumen a nuestra lucha y también que se movilice. Que los que sufren los recortes salgan a la calle. Quienes piden financiación suficiente para la ley de dependencia deben manif manifestar su indignación. Que parados, paradas y trabajadores, trabajadoras, precarios y precarias reivindiquen sus derechos. Porque este es el camino no hay otro. Quienes nos han vaciado la hucha, recortando las pensiones y atacando nuestros derechos sociales, no nos van a regalar nada. Sabemos lo que queremos, que esa columna fundamental del estado del bienestar, que son las pensiones, se mantenga firme y erguida para siempre.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 Bueno, especialmente vamos a agradecer la presencia de compañeros pensionistas que han llegado desde Aguilar de Campo. Si luego quieren, darnos su teléfono para mantenernos en contacto, que se pongan con nosotros por cualquiera de los que estamos de amarillo, que yo os la dejamos. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!